Muy bien, miren lo que es esa cara, misterioso como nunca, Gastón, <ríe> pongan eso, Gastón no, escudero. Hoy, hoy. Esto es bravo, esto es bravo en serio, sí, sí, sí. porque hasta ahora veníamos con boludeces, veníamos con, sí, película, con las películas, cositas, cosas que no pasaba nada. No, no, hoy va a pasar, hoy vamos a hablar de algo que es un tema que interesa a nivel mundial. Cuidado, ¿Vamos a destapar Claudia. una olla acá? Vos no tenés una idea de lo que es esto. Esto puede llegar a hacer que el programa se levante, porque vamos a tocar intereses que no toque Ni Macri toca tantos intereses como los que vamos a tocar nosotros ahora. Sí, ¿Sí? Hoy vamos a hablar de una raza humanoide que se llama reptilianos. Quería ¿Alguien, ¿alguien escuchó hablar de esto en la televisión argentina? Sí. No, porque no. no dije no. Ah, no. No porque no. no exista, porque no tiene huevo para hablarlo. Ahí y nosotros, ahí está, y sí tenemos para decir las cosas que hay que decir. Lo sabe mucha gente, incluso muchos de ellos son dueños es que de canales tiene... de televisión. Ahí está. Ahí la sí. Son dueños de canales de televisión. Estamos hablando de gente que está metida en la política, de gente que se mete en cuestiones económicas, empresarios, este, que han sido artistas, muchos artistas que a no través diga. del arte baja su discurso. Estos reptilianos, ¿Qué ¿no? son los reptilianos? No. O sea, ¿de dónde vienen los reptilianos? Bueno, hay tres teorías. Ajá. La primera dice que son eh, de origen extraterrestre, es decir, Ajá. que vienen de otro planeta. En el hemisferio norte se puede ver una, una constelación, que es la constelación del dragón, y se supone que ellos vienen de ahí eh, y que en sí. esa constelación hay otras civilizaciones sabe más. sabe a qué hora vinieron más o no, menos? No, todo eso no se sabe muy bien, ¿En Pero qué? están entre nosotros desde hace miles de años. Pero, Incluso, a ver, si yo veo un tipo lagarto, me doy cuenta. No, no, no, porque ellos han mutado y toman forma humana. Son reptiles humanoides, no humanos reptiloides. Ah, lo que es quiero otra decir, cosa es distinta. Lo que quiero decir es que son reptiles que toman comportamiento y forma de humanos. Pero son reptiles. Guarda. Por ejemplo, uno de estos uno le tira una mosca, por ejemplo. ¿Se puede contener o saca la lengua y se la come? Sí. Hay varios ejemplos donde se ven... Reptiloides vestidos dentro del cuerpo de un humano y algunos comportamientos que nos indican que estamos en realidad no ante la presencia de un humano, uh -huh. sino claramente de un reptiloide. A ver, Guarda. Gastón Escudero dijo que hay tres teorías. Ya dijo la primera. Vienen de no solo de otro planeta, no sino que de más, más. lejos. Hasta sí, ahí está de bien. Más lejos que de otro planeta. ¿Cómo Hasta se... ahí está bien. Claudio, no se meta más. Tres teorías. Me la da primera miedo. es esa. Dice que han tomado forma humana, que Hay están entre temblando. nosotros. Sí, sí. No, que no tiemblan. Ah, por ahí se están temblando. ¡Ojo! Que no sea uno de ellos. Sí, sí. La teoría ah. es que vienen desde, eh, desde el exterior, digamos. Desde el exterior. Sí, sí. Que toman forma humana es, es comprobado, digamos. Es sabido que esto sucede. ¿Ha sabido? Sí, sí. No se sabe bien el ¿no? origen. Sí, Bien. Sí. Y vamos a ver un informe en, la que, en, la, en el cual sí, no, se cae. ven imágenes de forma humana que no. no pueden contenerse y te hacen una cosita así reptiloide. Usted está seguro, Claudio. ¿Está en punta? Sí, por supuesto, está en punta. Espere que lo voy a sacar. Siempre me costó sacar las cosas estas. Cuando eran los videos de. Déjenmelo en punta, por favor. ¿eh? Se lo dejo en punta. Mini de B este también? material. <risa> no, mini de B tiene. No sí, sé, tengo Pero No se usan más. Ahí se lo lleva sí, Maggie. Está. Gracias. Se lo alcanzamos a Florencia Rives. Y vamos a ver. Nos vamos a animar. Que sea lo que Dios quiera. Acá estamos tapando una olla. Acá estamos armando un quilombo, que por ahí para la gente no es una burbuja porque se que no a latinos, pero hoy esto es importante también. Es gravísimo. Vamos ¿verdad? a ver entonces imágenes de reptiles con forma humana. Mirá. ...es un término que ha pasado a formar parte de nuestro vocabulario popular alude a un ser alienígena, inteligente, avanzado y poderoso que habitaría nuestro planeta desde hace milenios y que incluso son los que dominarían nuestro mundo, aunque actúan demasiado sigilosamente para no ser detectado. Sin embargo, existen algunos vídeos de gente famosa y gente normal que han sido catalogados como reptilianos debido a la anomalía que presentan sus rostros ante las cámaras. El guardia de seguridad de Obama. Durante un acto de discurso del ex presidente Obama, las cámaras de televisión captaron una extraña silueta de uno de los agentes de servicio del ex presidente. Durante el discurso, en medio de las imágenes se puede ver el extraño movimiento que hace este agente, donde muchos lo han llegado a catalogar como un reptiliano. Sin duda, este tema dio mucho que hablar. Cara reptiliana captada en directo, durante una transmisión en vivo en un canal de noticias, los ojos de la reportera comienzan a desfigurarse como si mostrara una cara oculta, mientras la reportera va leyendo y comentando una noticia, se puede ver la extraña anomalía que ocurre en sus ojos, aquí es donde muchos creen que sería una reptiliana, Hillary Clinton con forma reptiliana se dice mucho que los políticos son en realidad reptilianos encubiertos. Durante una entrevista que hacía un diputado estadounidense, se puede apreciar la extraña forma que lucen las pupilas de los ojos. Aquí es donde muchos fanáticos de lo paranormal han asegurado que sería un reptiliano encubierto. Y aunque sí, en las imágenes se puede ver claramente la extraña forma de sus pupilas, muchas veces también se debe al error de la cámara. Melania Trump es reptiliana. Así es como muchos aseguran, luego de ver unas extrañas imágenes de Melania durante un discurso del presidente Trump. En las imágenes se puede ver la extraña acción que hace Melania con su boca, del cual muchos aseguran que se asemeja al de las serpientes, por lo cual aseguran que sería una reptiliana encubierta. Fuerte, la verdad que muy, pero muy fuerte lo que acabamos de ver, señor escudero. Las dos otras dos teorías, teorías sí. es que la primera que era extraterrestre, la sí. otra dice que son intraterrestres. O sea, nosotros. Es decir, que no, que vienen de adentro de la Tierra. De, ¿De abajo de la, desde la Tierra? Desde el centro de la Tierra. Hay una teoría que es otra, eh, que cuenta que la Tierra es hueca en realidad, y en su interior hay toda una civilización, ah, que este. serían los reptilianos, ¿no? Sí. Entonces, esta civilización, que está muy mucho más avanzada que todo el mundo nuestro, digamos... Que también es hueco. Sí, hay, acá hay un huecos. Hay varios ciento, que son ¿sí? huecos, sí. Que fue así, sí. Entonces, eh, dentro de, de la Tierra habitarían los reptilianos Ajá. y están mucho más desarrollados que nosotros. ¿Y por qué agujeros salen? Se dice que en los polos, en la Antártida Ajá. y en el Polo Norte, están eh, una especie de compuertas que llevan de un mundo a otro, ¿no? De, ah, de este van y vienen, sí. Por ejemplo, sí, sí. esa chica a la que veíamos ahí, que fue a hacer la, la, la notera, sí, que se le y... deslizó a los ojos... Va ahí, después a la noche vuelve a la casa hueca. No, no. Ahí con... ah, vive viven ahí, con nosotros, pero, ah, pero su origen, su se, origen encuentra se encuentra en el hueco dentro de la Tierra. Perfecto. Otra teoría todo? dice que los reptilianos son... Eh... Qué difícil es esto. Porque la verdad yo estoy asustado de verdad. Porque puede ser cualquiera. Nosotros estamos así... Porque siempre hemos tirado duendes, fantasmas, cosas que vos no te das cuenta. Ahora, la persona que está comiendo con vos, al lado... Ese que te de agarrar el paquete de Don Satur, ojo que esa persona. No, no le van a cortar la luz, no. La persona que está ahí puede ser un reptiliano y bueno te estás dando cuenta. Ojo. Otra teoría dice que habitaron, habitan desde antes de los humanos, que son una civilización prehumana, y que han perdurado hasta nuestros días, ¿no? Eh, ¿Algo más que tengan para agregar? No, bueno, que hay algunos famosos reptilianos, como son, por ejemplo. ¿Pero son malos, digo? ¿Nos pueden hacer daño? Buerde. Bueno, ahí también hay dos teorías. Eh, una dice que. Eso sí, la paz mundial sí. ¿no? Pero sin embargo Por ejemplo una de las personas que han puesto en el poder Los reptilianos Ajá. es a Donald Trump ¡Apa! Entonces uno dice ¿Cómo? ¿Para? ¿Quieren la paz? ¿Quieren un mundo mejor? Y te generan todo este quilombo al... Claro, es extraño Otra persona también reconocida reptiliana Es Rockefeller ¿Rockefeller es reptiliano? Rockefeller, sí, sí, sí ¿Por qué? ¿Qué se nota de él? No, bueno, se han hecho estudios y se ha comprobado Ah, que se tiene abiertamente sí, sí, sí, Se pasó sí, sí, un sí. chequeo y le dijo sí, reptiliano sí, Ahí veíamos a la reina sí. de Inglaterra también ¿También reptiliano? Sí, sí, sí Han tenido comportamientos que Para, la, para los que formamos parte sí. De todos estos estudios No nos queda ninguna duda eh, Le pido un favor Sí. Vaya hasta el control, sáquenle sí. el termómetro donde sí. lo tenga puesto el señor TBU y dígame cuánto tiene de temperatura. ¡Sáquenme de acá esto! <ríe> y lo analizamos a ver si es reptilano bueno, o no. ¿sí? hay otro más que está manejando a la gente que le hace hacer cosas que, que no entiende bien por qué la gente. ¿Quién es? Contra su voluntad, pero no lo puedo decir. Dígalo, dígalo. ¡Macri! ¡No! ¡No! ¡Ese también! Sí, sí, sí. Yo sí, no creo, ¿eh? Justamente. Mm. Bueno, vamos a ver qué temperatura tiene el señor TVU en un ratito nada más. Vamos a ir ahora en carrera.